Hola, hola, bienvenidos en esta ocasión, el día de hoy te traigo un convertidor que nos permitirá descargar música en muy buena calidad, formato mp3, así es que comenzamos, este link de él, para que tú accedas al convertidor te lo voy a dejar en la descripción de mi video, vamos a comenzar, Este, en, en mi caso esta canción la voy a descargar, estoy en en PC. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En el link de YouTube lo vamos a copiar. Le damos clic secundario, vamos a dar en copiar y nos dirigimos a la barrita donde dice pega la URL del video. Aquí podemos hacerlo de dos formas. Podemos darle el comando Control V y lo copia y perdón y lo pega y después le damos Intro. Esperamos unos segunditos a que descargue y convierta nuestra canción en formato mp3. Listo, aquí como verán ya tenemos listo nuestro archivo. Ahora vamos a darle aquí en este botón azul descarga del archivo y esto es lo, que nos, es lo que pesa. Cerramos esta pestaña y volvemos nuevamente a darle en descargar el archivo y listo aquí ya nos aparece en muy pocos segundos que se está descargando nuestro nuestra canción y pues sin más que decir los vemos en otra ocasión y hasta luego saludos